Hoy amaneció el día cuajado de nubes Pero mañana quizás ni siquiera llueva Y el sol calentará hasta tus pensamientos Y hará que sea feliz en cada momento Generalmente estamos colgados De una cuerda venden nuestras vidas de pronto todo te irá muy mal de pronto todo se arregla menos mal pero seguimos colgados de ese destino que dirige y encamina nuestros pasos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 y hará que sea feliz, en cada momento Es simplemente un juego la vida Es una ruleta que siempre se para Unas veces, en el número parido otras veces en el número donde has perdido. Es absolutamente una pelea continua, no paras de vocear en un ring ciudadano, luchando para obtener cada capricho, y en el último momento,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 Y hará que seas feliz en cada momento, y hará que seas feliz en cada momento.